Cuando yo empecé hace siete años éramos bien poquitas chavas, éramos tres, cuatro y siempre éramos las mismas en todos los torneos. Y de siete años para acá se ha aumentado mucho la participación este, femenil. Pero ya que entras al deporte, te, te, lo empiezas a conocer y empiezas a, a ver que. Que no hay como por qué estigmatizarlo, ¿no? Este, al contrario, o sea, porque todos tus compañeros, hombres, tus profesores siempre están con toda la disposición de ayudarte. Este, no me ha tocado, aunque es un deporte de contacto, donde estás casi abrazando a tu compañero todo el tiempo, y no me ha tocado así hombres que, que quieran, este como pasarse. No, creo que todos entramos como con ese miedo, pero ya cuando estamos aquí realmente te das cuenta de que el ambiente es muy bueno, o sea, aunque haya muchos hombres, realmente son muy buenas personas y más con las mujeres. Es una herramienta de defensa personal bastante, bastante eficiente, es una herramienta que, como dije antes, no solo te ayuda a bajar de peso, sino también te hace una mente más ágil.